Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Ancestral cabeza de piedra en Guatemala, evidencia de antiguo culto alienígena. En el siguiente video les mostraré la posible evidencia de una extraña y desconocida raza que vivió en América y que por alguna razón desapareció. Muchos artefactos esenciales para la comprensión del ciclo de la vida en la Tierra y el posible vínculo entre la especie humana y extraterrestre han sido enterrados bajo las nuevas urbes y las nuevas tecnologías que nos hacen alejarnos de las huellas del pasado. La historia que les contaré a continuación es uno de los enigmas más grandes de América y también uno de los más desconocidos. Una antigua fotografía es la evidencia de algo que nunca antes había visto. Un secreto en la selva guatemalteca que no tiene relación con ninguna cultura mesoamericana. Un rostro de piedra gigante que representa una raza nunca antes conocida y que dista mucho de los rasgos indígenas de los amerindios. La cabeza de piedra gigantesca descubierta en algún lugar de la selva guatemalteca tenía características muy finas, labios delgados, una nariz perfilada y sus ojos estaban cerrados. Esta antigua estatua mide al menos 6 metros, calculado gracias a los tres hombres que se sientan en su parte superior y el coche aparcado enfrente de ella. Un descubrimiento único en efecto, ya que no se parece a nada que se haya encontrado en América Central hasta el momento. El 16 de agosto de 1986, el doctor Oscar Rafael Padilla Lara, entusiasta del fenómeno OVNI, filósofo y abogado en ese entonces, recibió una foto intrigante del monolito, su ubicación exacta se mantuvo sin revelar con una única referencia conocida, la fecha grabada en la parte posterior de la foto. La imagen fue tomada en 1950 por el dueño del terreno en donde se encontró la colosal cabeza de piedra, lamentablemente el propietario fue declarado muerto hace mucho tiempo, razón por la cual Padilla ha tenido que buscar otra forma de encontrar la ubicación exacta del sitio. En 1987, la historia de la cabeza de piedra fue impresa por primera vez en el Boletín de la Sociedad del Antiguo Astronauta, causando un gran revuelo. La gente quería saber si la estructura era solamente una cabeza o si tenía un cuerpo enterrado debajo. Afortunadamente, el artículo fue leído por David Hatcher, un arqueólogo aventurero que visitó varios misteriosos lugares en todo el mundo, detallando cada uno de ellos en sus libros de viajes de misterio trató de encontrar el sitio exacto en donde se encontraba la misteriosa cabeza de piedra, por lo que se reunió con Padilla solicitando la información adicional con respecto a la ubicación de la escultura anómala. En un primer momento Padilla habló de un pariente que analizó la foto y tuvo éxito en la búsqueda de una pista que conduce a una de las muchas propiedades de la familia Biener. Con ninguna otra pista disponible en ese momento, se inscribió en un viaje peligroso e incierto, que lo llevó a lo más profundo de la selva de Guatemala, con la esperanza de encontrar la codiciada Cabeza de Piedra. Con el fin de encontrarla, fui a unos 180 kilómetros de la ciudad en dirección a las Victorias, Los Encuentros y San Felipe Retaule, en la costa pacífica de Guatemala. A partir de ahí, seguí el camino principal de 5 kilómetros. A continuación, 3 kilómetros más de un difícil camino de tierra, y finalmente, 5 kilómetros a pie, a través de la selva. Cuando finalmente llegó al sitio conocido como la democracia, la emoción se convirtió en angustia, ya que la estatua yacía llena de agujeros de bala, y con sus finas facciones casi irreconocibles. Fue destruida por los revolucionarios hace unos 10 años, reveló Padilla. Habíamos encontrado la estatua demasiado tarde. Fue utilizada en prácticas de tiro por los rebeldes contra el gobierno. Está totalmente desfigurada, algo así como la Esfinge en Egipto que tenía su nariz destrozada, pero mucho más. Después de que Padilla se recuperó del momento impactante, tomó notas adicionales de lo que quedaba del monumento que podría haber reescrito nuestra historia. Los ojos, la nariz y la boca habían desaparecido por completo. La estatua fue esculpida en piedra de arenisca blanca, probablemente para lograr el relieve de sus rasgos delicados pero debido a este material suave, su destino había sido ocultado fácilmente por toda la eternidad. David Hatcher llegó al sitio de la democracia solo para encontrar la cabeza de piedra en ruinas. Después de este lamentable episodio, la historia sucumbió, porque no había ninguna prueba relevante para confirmar la existencia de la cabeza de piedra de la foto. Con el fin de comprender la singularidad de la estatua, uno debe mirar hacia la región en la que se informó haberla encontrado, la democracia, un sitio ya conocido por extrañas cabezas de piedra que miran hacia el cielo. Estas otras extrañas cabezas de piedra se cree fueron construidas por la civilización olmeca, que floreció entre los años 1400 y 400 a.C. Sin embargo, en mi opinión, no me parece que así sea. Y aunque así fuera, las cabezas de piedra que se sientan cerca de la ciudad de la democracia no comparten rasgos comunes con la cabeza de piedra de Padilla. Las esculturas olmecas representan figuras humanas barrigonas con caras planas que miran hacia el cielo. Tienen un aspecto regordete y de facciones gruesas. Un estilo completamente diferente a la cabeza de Padilla. Que además de ser gigante, siendo más grande que cualquier escultura olmeca, tiene rasgos muy finos, como si se tratara de un rostro caucásico. Otro detalle que me intriga es que cerca del supuesto lugar no se encuentran vestigios de una antigua ciudad, por lo que parece que esta cabeza la esculpieron ahí por algo y representando a un humano no común en América. O quizá ese sea el error, y en realidad estemos ante el rostro de un hermano del cosmos, como algunos teorizan. En el año 2012, una revista llamada El Ojo Crítico Pudo entrevistar al Dr. Padilla y recuperar otra foto que parece contemporánea a la que el doctor había mandado por primera vez. Esto reforzó que la cabeza fue real. Pero, entonces, aún quedan en el aire muchas preguntas. ¿Será una escultura anómala de la cultura olmeca? ¿Será obra de una civilización antidiluviana? ¿Quién la esculpió? ¿A quién representa? Los restos de su ubicación es un misterio. Y la historia no es conocida como para que alguien invierta dinero y el tiempo para buscarla y saber si solo era el rostro o quizá también tenía cuerpo el cual estaría aún enterrado. Muy similar a lo ocurrido con las cabezas de la isla de Pascua en Chile. Por cierto, ¿pueden notar el increíble parecido? La Cabeza de Padilla es uno de esos misterios grandiosos que ocultan la selva de Centroamérica, en algún momento me gustaría ir en su búsqueda para obtener más información. Por cierto los invito a mi nuevo canal de YouTube llamado Ruta del Misterio, en donde me acompañarán en busca de fenómenos paranormales, de lugares misteriosos, aterradores, enigmáticos, ocultos. En la descripción de este video les dejaré el enlace para que se suscriban, así que allá nos vemos. Mi nombre es Osla Castro, nos vemos en el siguiente video.